me encargaba yo. Sí, sí, sí, estamos aquí en la ruta de la accesibilidad, sí, ya lo sé, esa parte me lo sé. Pero que no, que déjame a mí que esto que vamos a grabar ahora aquí, no sé, creo que en media hora comenzamos aquí. A... Eh, luego te llamo. creo que estamos en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos, continuamos en la ruta por la accesibilidad. Esto ha estado divinamente. Esta mañana hemos tenido muchas actividades, han venido colegios de Aruca, también han venido otros colegios de Aruca, e incluso han venido colegios de Aruca. Hemos tenido actividades, juegos, adaptados, obras de teatro divino. ¿Te lo perdiste? No pasa nada, no pasa nada. Tú tranquilo, tú tienes que venir porque esta tarde vamos a continuar en el encuentro, en la ruta por la accesibilidad, obras de teatro. ¿Qué más teníamos? Ah, sí, viene... Aristide Moreno, sí, tenemos un concierto, bueno, esto va a estar increíblemente en la ruta por la accesibilidad, te lo vas a ver de posibilidades infinitas, capacidades diferentes, aquí en directo devolvemos la conexión, Giuseppe Salchillone para la ruta por la accesibilidad, gracias, gracias, arriba con